Hola, si estás viendo esto, estás viendo cómo se desarrolla tu libertad financiera. Aquí mismo, ahora mismo. Le ofrecemos el QCXP Minting Contrato, la última innovación desarrollada presentada por CN Exchange. QCXP es una moneda descentralizada altamente líquida que cotiza en múltiples intercambios y se negocia por más de mil millones de dólares. Seleccione el QCXP Minting Contrato de su elección y obtenga recompensas del 14 al 18% anualmente. Sus tokens QCXP están protegidos en una Security Vault descentralizada. Eres el único propietario de tus tokens. Al final de su contrato, recuperará todas sus fichas en su billetera. Con un minting contrato inteligente, obtiene el verdadero ingreso residual que ha estado buscando. Y los tokens QCXP se pueden convertir a cualquier otra moneda como Bitcoin, USDT, Ethereum o incluso efectivo. No solo esto. Obtienes un minter virtual con cada minting contrato. Recompensas adicionales hasta un 25% anual durante 10 años. Deposite o retire sus tokens en cualquier momento. Mantén el control total. Genere ingresos pasivos en la tecnología blockchain sin tener ningún conocimiento técnico. Use su dispositivo inteligente para comenzar a acuñar su propia historia de éxito. Para activar su minting contrato, comuníquese con la persona que compartió este vídeo con usted, ya que la activación es exclusivamente por invitación.